En este ejercicio vamos a trabajar el posicionamiento fijo, este ejercicio es la estructura básica de un blog, ¿de acuerdo? donde tengo un div superior, un div lateral y un contenido, bien, esto en HTML4 se resolvía mediante la estructura de marco frameset, aquí es mucho más simple y rápido. Vamos a pasar a los scripts. Como podéis observar, lo primero es crear la estructura HTML. Es muy sencillo. En el body se crean tres cajas. Una primera caja o div con el selector ID barra superior. Una segunda caja o div con el un selector id barra lateral y una tercera caja con el selector id contenido aquí para que se vea el ejemplo el efecto del scroll he simulado un contenido y se cierra el documento html ahora como no hemos dado cuenta tanto el di de la barra superior como el di de la barra lateral deben permanecer fijos. Para ello vamos a hacer uso de la propiedad POSITION, como tenemos aquí. Solamente he aplicado propiedades sobre el selector barra superior y el selector barra lateral. Lo primero, positio fija, positivo, fijo. Para adaptar al ancho del navegador o al ancho de la página he utilizado el selector universal asterisco con los valores de margin y de parding a cero. En otro ejercicio o en otra página veréis que esto lo resuelven poniéndolo con valor auto. Como la barra superior tiene que estar ajustada al borde. Utilizo los valores left uh, con, la, con el valor. Perdón, la propiedad left con el valor 0 y el ancho también lo ajusto al 100% de la eh, del navegador. Y la altura le doy valor 50. La barra lateral comienza en la posición en la que se encuentre la barra superior por lo tanto el valor de la altura de la barra superior debe ser el valor de top en la barra lateral y de nuevo como están ajustados a la izquierda LEFT vale 0 luego le he dado un valor de ancho a la barra lateral 200px y una altura del 100% y le da colores dejando por defecto el resto de la página al div contenido vuelvo a repetir lo más importante, tanto la barra superior como la barra lateral deben estar fijas, posición fijo los dos están o comienzan en la izquierda, left 0px, left 0px, porque hay que darle valores a la posición tanto de la barra superior como de la barra lateral. Luego, la barra lateral comienza donde acaba la barra superior, por lo tanto, en la barra superior hay que darle una altura, 50px. Y la barra lateral, su posición comienza donde termine esta altura, por eso top 50. Y luego le da unos valores por defecto, de ancho, de alto y de ancho tanto a la barra lateral como a la barra superior. Con esto termino la explicación de este ejercicio.